Quiero por la calle sin miedo. Un piropo o un comentario sexualizando a una mujer es violencia de género. Si justifican una agresión por tu forma de vestir es, es violencia de género. Quiero poder vivir mi sexualidad libremente. ¿Juzgar a una mujer por su forma de vivir su sexualidad? Es discriminación. Hacer comentarios o tener actitudes negativas contra la diversidad sexual y de género es, es discriminación. Quiero que mis opiniones sean respetadas. Si un compañero, amigo, pareja o rollo no te deja hablar, te interrumpe, levanta el tono de voz, ¡también es violencia de género! Si menosprecia tus opiniones, minusvalora tus aportaciones e ideas, se las apropia, monopoliza el debate, ¡también es violencia de género! Si te grita a ti, a otra mujer, le insulta, invade su espacio, habla con agresividad y genera tensión, ¡también, también es violencia de género! De género.